hola buenas tardes noches bienvenido bienvenida a susurros del papel atención atención susurros del papel ha a su no olvidéis acomodaros para no perder puntada con ustedes susurros del papel bueno mira hoy vengo a enseñaros lo que me quedaba de enseñaros que no lo encontraba y al final lo he encontrado vale de primor y también del corte inglés. Mira, compré por 4 euros esta cajita que trae. Que trae tres tarritos. Todos son labiales, ¿vale? Uno es. Este eh, un cacao, ¿vale? Este es una máscara de labio que se este es hecha de noche. Y este es un esfoliante. Y los vi que veníamos completito Digo, mira, por 4 euros pues yo me lo voy a llevar y, y lo compré allí en, en primor ¿Ves? viene en esta cajita que se puede aprovechar ¿Ves? y me costó esto 4 euros quería enseñaros que en primor no en primar también es que hay un batiburrillo Mirad, compré estas pincitas son de disney traen cuatro pero dos me la he traído para acá y dos la he dejado allí en málaga para hacer castañuelas que después me van a hacer falta y son muy chulas en primar también me compré esto que es para andar y entonces te metes aquí los cascos por si se te para no perderlo vale el rabito mete ahí el rabito de los cascos te lo pone por aquí por el cuello y lo lleva pues, pues, para la mía. hablando del cuello. Pues esto lo compré en primor. Y nada más que quedamos una de silicona. ¿Vale? Esto es que me lo he traído de allí, de Málaga. Y yo creo que de primor. Creo que de primor ya está. Creo. Pero os quería enseñaroslo también. Mirad que os dije que es morelita. Me había regalado unos troqueles de unos conejitos que lo había metido en el monedero y tenía que buscarlo y ya lo encontré. Mira qué gracioso. Son dos. Uno sentado y otro pues así. Pues la mía. Y ya lo he encontrado. Y esto lo voy a poner en mi panel. de. Yo tengo el pan, panel de, de imán en las puertas. Y así no se me pierde ni, ni lo extravío yo que soy muy propensa. Mirad, y ahora os voy a enseñar que el otro día fui al corte inglés y ya que no íbamos, pues para salir por la puerta había que pasar por la zona de, de Navidad. Pues, pues, era el día 27. Y todo, todo, todo, todo, todo lo de Navidad lo habían puesto a mitad de precio. Claro que cuando yo fui ya era por la tarde y casi no... Vamos, la gente eh, iba a saco eh? vuelta, la mía. Y entonces yo cogí y me fijé en la cinta ¿Veis? Costaban 2,95 pues costó la mitad Mira qué chula Y son buenecitas Cogí esta otra Que también es muy bonita ¿Veis? Y esta costaba 4,95 me costó 2 con algo ¿Vale? Y esta uno y pico yo me fui a por cinta porque después lo que más uso. Igual que la roja, la cogí en dorada. Y no suelta purpurina ni, ni nada de nada, ¿eh? Está súper bien. Que allí cogí, cogí esta, que es como de arpillera, y lleva estrellita, ¿veis? Y tampoco suelta, ¿eh? Esta costaba 3,95, pues me costó uno y pico largo, ¿vale? mira bueno dos euros casi ¿Ve? y es muy bonita y esta otra que la lo diré lo, los cristales de nieve vienen como son como de terci, son como de terciopelo ¿eh? es, es chulísima esta valía 3.95 pues también la mitad mirad me traje esta Uy, que os he enseñado esta que trae el filo dorado y me traje esta con el filo plateado y si os fijáis entrelazado ahí hay otro hilo plateado igual que aquí lo hay dorado cogí esta también que también me costó con unos cuarenta y tanto porque vale 2.95 pongo 1,50. Mirad. mira y este este va pintado ¿Mm? mira cogí. Bueno, ahí no pasa. Cogí estas cabezas de, de ciervo, son de metal. Y mirad, lleva un pinchito ahí. Que este está torcido, pero bueno, se endereza. Mirad, qué bonito. plateado Y me gustaron para la portada de un árbol, para el lomo de un árbol. Me gustó. Y entonces dije, bueno, pues. Tienen un tamaño muy bueno y traen cuatro. esto valían $7.95. Pues la mitad. Pues a a la mía. Encontré esta otra cabeza de reno que compré dos. Ah, esta, esta ¿Veis? Esta no es de madera. Digo, no es de madera, no es de metal ni de madera, es de re... como de resina. Y traje dos. Y también por la parte de atrás, ¿veis? O así. Se puede pegar así y también queda muy chulo. Y este valían a 2.95 por 1.50. Muy bonito. Pues a a ¡La mía! Mira, me traje esta que también valía 2,95 y me costó la mitad 2,50 y hombre pues la verdad es que está muy chula y después me traje esta veis en dorado que es como de espumillón y esta costaba un, un euro me costó y la verdad es que no, no, no pone si sí, trae eh, 3 metros con 8 pues la mía y esta malla también en plateada, veis, y trae 6 metros con 3, 6 por 3 por 5 centímetros. Ah, pues trae 5, pues trae, no sé, no sé cuánto traerán. Pero mira, trae bastante. Yo creo que puede traer 6, 5 metros. Puede traer, no 5 metros. Si sí. esta otra que viene estampada con arbolitos plateados de navidad que se me van cayendo cosas yo tengo que secar ¡Pues, pues, pues, la la mía? Mía. y este igual me costó un euro 50 y cuánto trae dice que es 100% poliéster y trae también 5 metros y está muy bonita pillé la palabra trisma que aquí está un poquillo esto puede ser de, de la bolsa de ¿eh? donde venía ¿Ves? Que valía 5 euros y me costó dos... Cinc cinco, bueno, me costó casi 6 euros. Me costó tres. ¡Pues para la mía! Esta. Y compré esta otra que me costó 2 euros. La palabra no era Y me gustó. Y dije, bueno, pues me la llevo. Me encantó cuando los vi. Y dije, de esto me llevo uno. mira qué bonito. ¡Pues para la mía! Me parecen súper chulos. Llevan sus cascabeles. Son dos pares. Y este me costó 250 2.50. dos euros ,50. Y el tamaño, mira, eh, es bonito, eh. es grande, quiero decir, apañado. Y me gustaron y me los traje. Después me traje este adorno para el álbum, que claro, yo si lo veo pues me gusta y me los traigo, porque también estaba a mitad de precio. Pues, bueno, pues, a cortar la mía! Que veréis qué gracioso es. Cuando lo vi dije este también. Y solo quedaba este, ¿eh? No quedaban más. Bueno, pues a ver si lo puedo abrir. Aquí. Mira qué ahora Es un chihuahua con un, un vestido... ¡Ay! Oh. Vestido de, de Navidad. Y lleva un hueso con un lazo. Y es súper mono. Y este... Pues no viene precio. Así. Este, me costó, este costaba 8 euros y me costó 4. Y creo que es súper bonito. Este. Y después compré esta. Que también me gustó mucho. Que dije, mira qué gracioso. Pues voy pues, la mía. Mira. Que es esta bellota, ¿ves? Que aquí tiene plumitas que se han despegado. La tengo que pegar. ¿Veis? Y dentro lleva, mira qué piñitas más chica Y este me costó 3 euros, no llega. Es cristal, ¿eh? Venía muy bien envuelto. Que lo voy a volver yo otra vez a envolver. Porque yo aquí no he puesto árbol. Porque como no lo pasa la pascua, he puesto aquí las pascuas, voy a esto que también lo compré. Me lo traje porque lo vi. Y dije, mira qué bonito es, esto. ¡A la mía! Para ponerlo en una madera, para.. Bueno, para lo que. en un centro de mesa. Es una vela, ¿eh? Mira. Una vela de este un ciervo. Y es.. Está súper bien. Yo, cuando me casé. Coleccionaba vela. Me costó. No llegó a 6 euros. Coleccionaba vela, Pero ya no. Ya después empezaron a nacer los niños y ya ni vela ni, ni coleccionaba nada. Otro colgante para el árbol. Sí, sí. Es verdad. Que es. Una casa, pero está hecha como de concha Este me costó 2 euros, mira House 6 Este Y es como de, de concha Y es muy bonito Me gustó y también me lo traje Yo nunca, nunca había visto que le pusieran rebajas de Navidad y nada Pero esta vez lo pillé y fue pues, Esta es la mía Y cuando ya fui, ya no quedaba casi de nada, ¿eh? Porque aquello fue... Y le dije que esto y cuando la vi fue esta mañana ¿sí? yo que ya última hora ¿eh? y le digo no oh, por último os quiero enseñar que mientras yo estaba de viaje pues mirad lo que me llegó ya la tengo que había una oferta muy buena en Amazon y la compré ya está cargada y todo la pistola de voz de silicona sin el cable se carga con un puerto USB se pone la luz parpadeando y cuando la luz verde está fija quiere decir que ya está cargada la batería y ya la he cargado esta mañana eh, espero que, que todo os haya gustado y sea así y me queréis dar un like pues muchísimas gracias gracias a las nuevas suscriptoras gracias a las que siempre estáis ahí apoyándome y bueno pues nos vemos prontito hasta entonces cuidaros, chao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 su exclusividad Yo no quiero parar para para para para